Caminando por la calle de New York City, vamos a ver qué opina la gente de estos candidatos influencers, como se dice: el Boli, Correa y el controversial Matías Galofoque. Vamos a preguntar a la gente de qué opina de estos candidatos a diputados. ¿Pasa o no pasa? Toma, no. Pa y gana y gana. ¿Qué es a los gana? Tú esa vaina. ¿A no los foques gana? Sí, sí. ¿Seguro? Sí. <risa> bueno, señores, la gente está con Alofoque. Vamos a seguir preguntando. ¿Qué tú crees de esa diputación? Ya tú estás grabada, linda. <risa> va a salir así. <risa> es mejor que salga <risa> la y no así. ¿Qué tú, tú, tú sabes <risa> qué ¿Tú conoces a los foques? Sí, sí. ¿Qué tú crees? que gana sí, la diputación? Gana, ya ¿Tú ganas. votas por él? Ajá. ¿Eh? Uh -huh. ¿Seguro? Sí. Señores, a los está ganando esta vaina. Angel, ¿qué tú crees? Aunque tú no eres dominicano, pero tú conoces a los foques. ¿Tú, tú, ¿Tú conoces a los foques, Sí, primo. ¿Es verdad? Sí. Ok, ¿y si tú fueras dominicano votaría por él como Cien 100%. 100%. Sí. Señores, hasta los árboles van a votar por a los foques. Esto es increíble. <risa> Bien, seguimos aquí con esta entrevista Amigo, ¿Cuál es su nombre? No, no. Una pregunta sobre no, no, no. el candidato diputado no, no, no. a los foques. Oye. No, usted no, no. Oye, yo soy puta, no quiero saber de ninguno. De ningún político. De ninguno, son ladrones, ¿Usted conoce a los foques? No, yo no conozco a nadie. ¿Eh? Yo <risa> Vamos a ver, ¿y usted caballero? ¿Usted conoce a los foques, a Correa y al Boli que están candidatándose para diputado en la República Dominicana? No, yo no lo conozco. ¿No lo conoce? No. O sea que usted no votaría por ellos. No, no votaría. Bueno, señores, seguimos aquí. ¿Y usted amigo? ¿Que no qué? ¿Tú conoces a los foques? ¿Eh? No, no lo conoce. No. <risa> Vamos a seguir, señores, aquí. Mi amor, ¿tú conoces a los foques, el candidato a diputado, eh? Ven acá, amor. ¿eh? Bueno, señores, la gente, eh, mucha gente tímida ahora en verano, no quiere salir medio trujado, pero nosotros seguimos aquí. Eh, a lo foque, indiscutiblemente la juventud es un fenómeno, pero la gente ya de cierta edad eh, desconoce quién es Alofoque, El Boli y Correa. Amigo, ¿cuál es su nombre? Ay, no, no, no quiero salir. Dígame ya. una cosa, ¿usted votaría para diputado de Alofoque, El Boli y Correa? Ninguno de esos. ¿Usted no lo conoce? No, no lo conoce No Le Estoy hablando que el asunto vamos a ver Pero la juventud son más gente Seguimos aprovechando este verano Aquí en la ciudad de Nueva York Señora, buena, ¿cómo está? Ah, no se asuste, doña, no se me asuste Es una pregunta, ¿usted votaría por po, los foques? No, ella... ¿Eh? Baja, tú eres dominicano eh, ¿tú, botarías, ¿Tú sabes quién es Alofoque? ¿Para qué, para qué canal es eso? Eso es para Telenor, para. ¿Usted eh, botaría a los A los eh, hay que pensarlo porque es que no tiene mucha experiencia en política. O sea, no se le ha visto la, el trabajo social que él ha hecho en la comunidad. Él se conoce porque es un empresario artístico en lo urbano, pero realmente en el, en el plan social nunca se le conoce algún trabajo que ya haya hecho en la sociedad. Y por el boli y, y también por. Eh, Correa, que también van a ser, se inscribieron como precandidato a diputados. Ninguno, porque Correa es un comediante, tampoco le he conocido trabajo social, y el boli es un locutor, eh, trabaja en la radio, pero tampoco se le ve qué él ha hecho por la comunidad. O sea, los tres tienen que ponerse a trabajar primero un plan social, a ver lo que la comunidad opina sobre ellos. Bueno, gracias por su opinión, señores. Es verdad, hay que trabajar primero, porque esto de que de, de moda, de que influencia, pero nada, vamos a ver qué dice la gente. Y usted, amigo, ¿votaría por a los foques eh, como diputado? ¿Tú votarías a los foques como diputado? No, mi hermano, le falta mucho, que siga en su, en su música. ¿Y? Que allá todo el mundo no puede ser diputado. Y por boli y por... Mucho ¿correña? menos, mucho menos, ¿Eh? mucho menos. <risa> bueno, señores, la cosa... Lamentablemente el caso, y más por el partido que yo van, el partido de los ladrones dominicanos, PLD, se jodieron. Son más de lo que quieren seguir que cojan su bollo en el partido. Se jodieron. Ay, mi madre, oye esa vaina. A mí, ¿y usted votaría por el boli Correa y Alofoque como diputado allá en República Dominicana? Claro, claro, claro. Esos dos son dos personajes. Usted puede darle el voto. Pero, pero ¿cuál es dos? El, el mejor presidente que tiene la República Dominicana, ¿cuál es? No, no, yo no sé, dígame usted. Danilo Medina. Ok, pero digo yo, eh, ¿usted sabe quién es Alofoque, Santiago Matías? Claro, claro, ya yo lo vi, incluso vi la entrevista de ayer, que estaban los dos. Y me parece, tú sabes, son dos candidatos sin cuarto, pero tienen las aspiraciones y es importante darle la oportunidad. ¿Usted votaría por Alofoque? Claro, ¿por qué no? Bueno, señor, ahí está la gente. A los están, tan, eh, tan divididas las cosas aquí en la ciudad eh, que nunca eh, duerme. Así que vamos a ver qué dice, qué dice la gente, vamos a ver qué dice la gente. Caballero, ¿usted conoce a los music? Yo no conozco a los music eso. Ah, pero ese es un precandidato a diputado por el PLD allá en, Ay, en, eso en República no Dominicana. Del PLD, de PLD, de PLD no me hable a mí, de saber si es Usted no votaría por, por, por a los Fox Music? sino por los ¿eh? ¿Eh? Usted uh, uh. ah. está Acabaron con el país. Lo acabaron con el país. ladrón y no hay justicia. <ríe> bueno, señores. ¿Y usted, amigo? ¿Usted votaría por a los Fox? ¿Usted sabe quién es los a, a, ¿A de qué? A los foques, a los foques. A los no, no. Ah, es que tú eres americano. Yeah. Okay. Yo americano. Oh, yo american. Yeah. american. No voto. Allá en Telenor y en Telemundo 47. ¿Tú votarías por A los Focky Moons y Santiago? Santiago Matías. No, ese tipo como medio loco. Yo, yo lo he visto en la entrevista en, en YouTube. Es como que le falta un par de tornillos. ¿Y por aquí le correa y el boli? Ah, eso no lo conozco. <laughs> Ven, que tú quieres cuidar. Ven, claro, el primo del toque de queda. Tú eres de San Francisco, tienes de San Francisco. Sí, claro. Ok, ¿cuál es tu nombre? Luis Laguandier. Eh, Luis, ¿tú votarías por los Folk Music como diputado? No, no, no. ¿Y por Aquiles Correa? Ninguno, ninguno. ¿Y ¿Ni por el Boli? Ninguno, ninguno, ninguno. Ok, excuse me, excuse me. Bueno, gracias. Bueno, señores, nosotros seguimos aquí. Eh, vamos a ver esta bella hermosa. Cariño, ¿cómo está? De mí. No, bien, está bien. ¿Tú, tú votarías por eh, Alofoque Music como diputado? Claro que sí. ¿Y por Aquile Correa? Mm, no. ¿Y por el boli? Puede ser. ¿Puede ser? Sí. ¿Pero por Santiago Matías sí? Ese sí. Ah, Ese es bueno. de lo bueno. ¿Eh? Ese es de lo bueno. ¡Ay, lo dijo ella! ¡De lo bueno! Señores, Santiago Matías Alofoque está por encima del boli y Correa. Qué complicada la cosa. ¿Y ustedes qué opinan? De verdad que ahí Santísimo, Dios mío, resucitó, míralo aquí. de espalda ahí, Ven, mi antes hermano? Señores, este tipo tenía 20 tiempo? años sin verlo, pero, no, pero antes tengo que claro, hacer no mi te trabajo. estoy emocionado, mi hermano. ¿Tú votarías por a los Focke Music? ¿Tú sabes que a los Focke Music, el Boli y Correa que están como precandidatos a diputados allá en República Dominicana? Bueno, yo casi ni lo conozco, yo lo está el fucking y ese, porque ¿Quién es ese? <risa> Santiago Matías, un uh, tipo eh, que tiene muchos seguidores en, en las redes sociales. Sí, pero no le conozco, no le no conozco. No conozco, no. Bueno, nosotros seguimos eh, con esta encuesta aquí en la Ciudad de Nueva York sobre el controversial, las controversiales eh, precandidaturas del boli eh, de Santiago Matías a los Foque y de eh, Correa, Rafael Correa. Así que seguimos con más. Bien, estoy con una persona muy querida porque es padre de dos, bueno, de todos los hijos de él son grandes amigos míos, en especial Claudio Cabreja, quien es una gente que queremos mucho. Pregunta, ¿tú sabes quién es Santiago Matías de Alofoque Music? ¿Tú eres un hombre? Santiago Matías. Sí, de Alofoke Music. Pues, yo lo oí mencionar sí, pero para no. el candidato a diputado por el PLD, señor. Se inscribió para. Ah, sí, yo oí mencionar eso. Tú oíste mencionar. Sí, ¿eh? sí. O sea, sí. tú no sabes quién es. No, eh, más o menos, pero lo oí mencionar, sí. Y, y oí el... mencionar el candidato. Sí, y por aquí le correa. El, el, el, el correa, el, el, el correa. Tú sabes quién es Correa. Sí, sí. ¿Tú votarías por él que se inscribió como pero, precandidato a diputado? Pero por el PLD. Por el PLD. No, por el PLD yo no voto por ninguno de ellos. Ni tampoco por el Boli, que fue por el PLD. Eh, no, por ninguno de ellos. los el PLDista no voto ninguno. Ahí Santi. Yo soy un PLDista de nacimiento. Ya. Sí, usted lo sabe. De usted de me modo. conoce. Pero, Sí, sí, sí. No, sí, sí, pero sí, excelente. Sí. un saludo ahí a los hijos. Oh, un saludo para Claudio y Frederick allá en San Francisco Macorís. Que lo queremos mucho. Que estamos aquí luchando. Que van a coger calor aquí, ahora. Aquí andan anda los nietos, los hijos de ellos andan aquí. Ah, qué sí. bueno. De vacaciones. Sí, encantado. encantado. Bueno, señores, miren. El asunto aquí en Nueva York es eh, algo. Que a lo mejor no influye, pero hay gente que vota en esas circunscripciones que están inscritos ¿Y usted votaría por eh, Santiago Matías Los music Musi como diputado? ¿Eh? Santiago Matías, tú no sabe que se inscribió como precandidato para ser diputado allá en la República Dominicana. ¿Y, y, y de dónde es ese? De la de Santo Domingo. ¿De Santo hospital? Domingo, sí. Pues yo no conozco, yo nunca he oído ese nombre. Usted lo conoce. ¿Será Vamos. haitiano? <risa> ¡Ay! ¿Será haitiano? Pues yo no lo conozco. Y por Aquiles aquí les correa. ¿Aquiles correa? Sí, se Bueno, aquí le correa. Dile que se ponga a rebajar para que apriete la correa. Ah, y, ¿Y por el bowling? ¿El bowling? Sí. Bueno, si se pone el rabo puede hacer que vote. Porque bolo. ¿Y usted conoce a Santiago Matías, a los fucking music? A los fucking no, no conozco a nadie. No conoce a nadie. No. A, ¿Y aquí le correa? Tampoco. ¿Ni al boli? Ni al bowling. No, señora señoras, que en Nueva York, hay gente que no conoce en esta figura ¿Usted conoce a Santiago Matías, a los Focke Music? Tampoco, ni al Boli ¿Eh? ¿También? ¿También? ¿También? ¿Usted lo ¿A los Music? Claro que sí ¿Usted lo conoce? Santiago Matías, sí ¿A los Focke Music? Claro que sí Que se inscribió como precandidato a diputado Sí, sí, ese que más. ¿Usted votaría por él? Claro ¿Y por el Boli? También ¿Y por aquí le Correa? También voto yo, son buenos todos y pues me te votaría. Claro que sí. También. Uh -huh. Señores, y vota por donde sea. No, no, nada más de diputado. Señores, esto, esto es algo grande: lo que han hecho estos muchachos, influencers, eh, no solamente un revuelo en las redes sociales, sino también en toda la comunidad dominicana, aquí en la gran urbe New York City. Así que seguimos eh, con ustedes en los estudios. Soy su primo Roberto Neris en una entrega especial. Atención, Santiago Matías, el Boli y mi hermano eh, Correa en un reporte especial desde San Francisco de Macorís, en New York también. Su primo Roberto Neris, ¿cómo debe de ser?